A continuación vamos a crear una carpeta y una subcarpeta. Presionando en el botón Nueva carpeta se abre una ventana, en ella vamos a nombrar a la carpeta. En este caso la voy a nombrar como Revistas. Presionamos en el botón Crear y vemos nuestra carpeta. Para crear una subcarpeta nos posicionamos con el cursor encima de la carpeta y presionando en el botón derecho del ratón vemos que salen una serie de opciones una de ellas es crear subcarpeta nombramos la subcarpeta la voy a nombrar como estudios de psicología presionamos en el botón crear y vemos que aparece un triángulo al lado de nuestra carpeta revistas si presionamos en él debajo se encuentra la subcarpeta Estudios de Psicología.